...una organización aquí en Colombia que se llama Somos Defensores... ...que pone el énfasis más en aquellas personas que, que se dedican... ...a defender a los defensores de, de otros derechos... ...y los informes de esa organización que no es gubernamental... ...son muy dramáticos y muestran cómo, por ejemplo... ...en este año, en el 2015... Fueron más de 600, casi 700 los defensores agredidos ¿no? y que hubo 60 y tantos asesinados. ¿no? Entonces, ese sector de los defensores ha sido uno de los, eh, de los sectores más victimizados durante el año y que, como lo demostraron algunos y el informe que ellos sacaron hace pocos días, eh, las entidades del Estado que deberían proteger a los defensores, como sería por ejemplo la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía que está encargada de proteger todos los derechos, no han hecho caso a, a este tipo de, de victimizaciones de los defensores. ¿no? Incluso yo estaba añadiendo últimamente que en muchas de nuestras denuncias las víctimas nos mandan el número del celular desde, lo, desde el cual los amenazan y eso se, se, se lleva a las fiscalías y a procuradurías y demás y nunca ha habido una investigación sobre esos celulares, o sea que hay un desinterés en las estructuras del Estado muy grande por proteger a estos defensores. Las zonas varían, pero curiosamente en este año, Bogotá parece como una de las zonas más en que hay más victimizaciones.